con el por entonces entrenador del PSG, el también argentino, Mauricio Pochettino. Con empate a uno en el marcador y con la consecuente necesidad de marcar para ganar a Lyon Pochettino sustituyó a Messi en un cuarto de hora para el final Hoy hace un año de la efeméride que enfadó al jugador argentino que se marchó atónito de la cancha Poco acostumbrado a que un entrenador le retirara sin su aprobación No pueden jugar más de 11 y para eso estamos en el banquillo Dijo el entonces preparador del Paris Saint-Germain Messi entró en cólera con una serie de gestos que evidenciaron Que no estaba conforme con la decisión de su compatriota lo hicimos para no exponerle a una lesión en el futuro se acercan partidos importantes y hay que protegerlo, añadió Pochettino, que trató de justificar una situación que ocupó titulares durante toda una semana. Argumentar que lo hizo por no exponerle demasiado y no que se debiera a un tema táctico no redujo el ruido mediático. Aunque para suerte de Poquetino, el cambio le salió bien en la noche en la que debutara como titular el tridente. El Olympique de Lyon hizo un buen partido en el Parque de los Príncipes. Se avanzó con un gol de Paquetá tras el descanso, pero un penalti permitió al Paris Saint-Germain salir a flote. Empató Neymar y el suspenso duró hasta el último suspiro. Y así Messi en el descuento Icardi conectó un buen remate de cabeza para confirmar una remontada eclipsada por el enojo de Leo. Por tanto esto es lo que pasó hace un año entre Messi y Pochettino. Vamos ya para acabar a hablar de un dato tremendo de Mbappé si lo comparamos con el propio Messi y Cristiano Ronaldo. Una información de medio especializada en la industria del deporte esportico señaló que Mbappé ha dado un salto notable en las ganancias entre el salario que percibe en el Paris Saint Germain y los ingresos generados por sus marcas. Los derechos de imagen le dan un subidón importante gracias a empresas como Nike, Hub Hublot, Electronic Arts, Christian Dior y Oakley, en total contando su salario 125 millones de euros al año. El Paris Saint Germain le puso un cheque en blanco al parisino para que renovara su contrato y no se marchara gratis al Real Madrid. Por ello, se ha convertido en el futbolista con más ingresos de todo el mundo. Mbappé ha adelantado incluso a Cristiano Ronaldo que gana unos 113 kilos por los 53 de su ficha y los 60 en función de varios patrocinios. Messi por su parte está en 110, 62 de salarios y 48 de sus derechos de imagen.